Buenas tardes amigos de la revista ciencia Ergozum, revista multidisciplinaria y de prospectiva de la Universidad Autónoma del Estado de México. Les saluda su director Eduardo Loría y para presentarles el, el editorial de este número de, de 28 años, el volumen 28, que ponemos a su disposición. En este editorial seguimos una línea de discusión que ya hemos iniciado en otras oportunidades donde seguimos discutiendo acerca de los dictámenes que incurren en error de tipo 1 o error de tipo 2. El error tipo 1 es aquellos eh, rechazos injustificados, eh, prácticamente atribuibles a malas prácticas eh, de directores y de revisores. Y el rechazo tipo 2 es aquel, eh, o más bien el error tipo 2, es aceptar trabajos que están mal hechos con errores que son falseados, con errores o con eh, pruebas o con resultados que son falseados o son incorrectos. En este caso eh, discutimos sobre si los mega journals que iniciaron en el año 2006 como una opción de alternativa para quitar a los editores y tener cuerpos arbitrales amplios eh, evitan o limitan Incurrir en ese tipo de errores al quitar la figura o la importancia de la figura del editor. Eh, y también estos mega surgieron como una opción muy lucrativa de negocios... Eh, ...de negocios porque public, eh, cost, cobran eh, como mínimo 1.500 dólares por artículo publicado... ...con lo cual hicimos un cálculo ahí aritmético un tanto en, en el editorial... ...y calculamos que hacia 2018-2019 los ingresos de, estas, de esos mega estarían en el orden de 82.500 millones de dólares. Con lo cual, eh, este tipo de opciones que pretenderían de alguna manera eh, quitar el peso que pudiera tener un, un editor en aceptar o rechazar injusti injustificada o incorrectamente artículos, eh, pues eh, se convierte en un modelo de negocios muy lucrativo. Eh, en fin, ponemos a su disposición este editorial... Y seguimos discutiendo aspectos importantes de política editorial en las revistas académicas y nos vemos para la próxima. Hasta luego.